Vamos a ver diversas formas de calcular el producto escalar y vectorial de vectores en NumPy. El producto escalar se puede calcular eh, para cualquier número de elementos, sin embargo el producto vectorial tiene que ser para arrays que tengan tres elementos. Lo primero que vamos a hacer es calcularlo paso a paso. Aquí tenemos nuestros dos vectores que tienen cuatro componentes. Lo primero que hacemos es multiplicarlos componente a componente y ahora lo sumamos np.sum sumamos nuestro resultado y nos da 201. Sin embargo, hay muchas otras formas de calcular el producto escalar y muchas son más cómodas. Por ejemplo, con dot, que significa punto, puesto que en inglés el producto escalar se llama producto punto, dot product, pues también lo podemos calcular. Y el producto interno, que también se llama así en matemáticas, también nos da e incluso hay otra forma que es utilizando el operador arroba y nuevamente volvemos a calcular el producto escalar. Vamos a ver cómo se puede calcular la norma de uno de estos vectores. Pues vamos a hacerlo paso a paso. Si queremos calcular la norma de un vector, pues tendremos que hacer primero la multiplicación. Ahora lo que tendremos que hacer será la suma np.sum ya lo tenemos sumado y ahora tendremos que hacerle la raíz cuadrada np.sqrt a ese número y obtenemos que el módulo o norma del vector A es 14.79 sin embargo se puede hacer de una forma más rápida con un submódulo que tiene numpy que es el de álgebra lineal se llama lin y aquí hay muchas funciones entre ellas está la función norm que nos permite calcular la norma o, o módulo de ese vector como vemos nos da lo mismo y ahora vamos a ver cómo se puede hacer el cálculo de la norma de una matriz X y qué significa eso bueno, pues vamos a construir una matriz por ejemplo, con valores aleatorios randint del 1 hasta el 10, y que el tamaño sea pues, de 3 por 3. La vemos, la generamos, nos falta un paréntesis, aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a calcularle la norma a esa matriz. Para ello, entramos en el módulo de álgebra lineal y calculamos la norma de nuestra matriz. Y obtenemos que es 15. Bueno, pues vamos a ver que esto que hemos hecho es lo mismo que aplanar la matriz y calcularle la norma al vector. Para ello venimos aquí y aplanamos nuestra matriz. Por ejemplo, con Rabel la aplanamos. Y aquí tenemos los mismos elementos, pero aplanados. Y ahora le calculamos la norma a este nuevo vector. Para ello utilizamos lo mismo, y vemos que nos da lo mismo. O sea que calcular la norma de una matriz es exactamente lo mismo que aplanar la matriz y calcularle la norma al vector. Y ahora vamos a trabajar con vectores de tres dimensiones. Vamos a poner un vector de un array que solo tenga tres elementos, por ejemplo, 5, 7, 8. Cogemos otro, np. Array y aquí 6, 8, 9, y vamos a utilizar la función cross, np.cross, si la escribo bien, y escribimos a, b, y nos devuelve, por supuesto, un nuevo vector. Sin embargo, aquí tenemos que tener cuidado, puesto que la multiplicación no es conmutativa, si cambiamos b por a pues nos tiene que dar el vector cambiado de signo efectivamente lo ha cambiado todo y también sabemos que por ejemplo si multiplicamos un vector consigo mismo vectorialmente pues obtenemos eso es más también sabemos que si multiplicamos un vector este que acabamos de obtener y hacemos el producto escalar con uno de los vectores nos tiene que dar cero puesto que son perpendiculares vamos a hacer el producto escalar del producto vectorial con uno de los vectores y vemos que es perpendicular y con el otro exactamente